Aquí es donde yo vivía, 9 y 33 de la mañana. Ya nos estamos yendo, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Nos estamos pasando. Este ya va a dejar de ser mi house. En fin, faltan dos cositas: pues que es como algo de cocina que me llevo. Aún son mis cosas que me regaló mi abuela, que yo no sé qué, que yo no sé qué, que compramos un día. Esto es lo que falta. Lo no más teso de los trasteos son los gatos que ya van allá va Ramón y aquí va Salomé que están en embarazo y Max está todavía en la casa que lo llevamos otro día Este es el carro de mi trasteo esperemos que el gato no se vuele y este soy yo nos vamos Sí, max tiene que venir era dentro de ocho días por aquí está la casa ahorita la se los muestro por dentro Entonces empacando que la otra casa la dueña de la casa vive ahí bueno ahí vamos Entonces empacando bienvenido al oriente antioqueño este es el paraíso por el que me pase una bella casa con flores matas por todos lados obviamente yo no sé manejar ese entonces alguien lo va a manejar que la dueña de la casa tiene chimenea tiene cosas bonitas por aquí esto es en la entrada esto se supone que es la sala pues oh. esto es una habitación esto por aquí es un baño, un bello baño con agua caliente. Por aquí hay otro, pero está sellado Bueno, luego lo conquistaremos. Por aquí hay otra habitación. También hay más pequeño Luego la conquistamos. Por aquí está una bella cocina, una bella cocina que abierta y funcionando. Se ve una nota. Chum, chum, chum. y por aquí no, 27 segundos 26 se sube a una habitación aumentando por todos lados chum. esta es la otra habitación aquí están los parceros armando esta es la vista acá están los gatos escondidos ¿A ver si lo alcanzan a ver sí. Y este soy yo, en la nueva casa. Sí, sí, sí, sí. Nuevos rumbos.